La policía de Estados Unidos detuvo el lunes a Robert Crimo, sospechoso de haber perpetrado el tiroteo durante el desfile del Día de la Independencia, en una ciudad cercana a Chicago, que dejó al menos seis muertos y más de una veintena de heridos. Las autoridades informaron que fue detenido sin incidentes a las afueras de Chicago, tras el tiroteo en la localidad de Highland Park. Entre las víctimas mortales del tiroteo se encuentra un mexicano, según informó el canciller de ese país, Marcelo Ebrard. Dos docenas de personas eran atendidas en el hospital por heridas de bala, algunos de ellos en condición crítica. Los heridos van desde los 8 a los 85 años. Las autoridades afirmaron que el tirador usó un rifle de alto poder. El presidente Joe Biden dijo que tanto él como su esposa Jill estaban conmocionados por la violencia armada sin sentido que una vez más trajo dolor. La semana pasada, Biden firmó la primera legislación importante en décadas sobre seguridad y control de armas, solo días después de que la Corte Suprema reconociera el derecho fundamental de los estadounidenses a portarlas. Antes de irme a Europa, firmé una ley, la primera ley real de seguridad de armas en 30 años, y las cosas mejorarán aún más. pero no sin trabajar más duro juntos. Todos escucharon lo que pasó, todos escucharon lo que pasó hoy. El ataque de lunes ensombrece la fiesta más patriótica de Estados Unidos, un país donde aproximadamente 40.000 personas mueren anualmente por armas de fuego. Tan solo en 2022 ya son más de 300 los tiroteos registrados en el país incluyendo al menos otros tres el 4 de julio, en los que no hubo víctimas.